Hola desarrolladores y bienvenidos a un nuevo video donde esta vez les voy a enseñar un nuevo curso que voy a hacer acerca de Python como podrán ver aquí Bueno lo que aprenderás en este curso es el desarrollo general en Python luego, no en este curso, no podrás aprender en este curso podrás aprender a usar eh, librerías más específicas como Desarrollo de videojuegos, Pygame, que se me olvidó ponerlo, desarrollo de webs backend con Django, que es una librería, y otras cosas. Algunas herramientas que recibirás en este curso son acceso a links que en la, para que puedas profundizar en algún tema que te dejaré en la descripción, ver el avance del código en cada elección desde youtube con un repositorio te dejaré cada lección, cada código de cada lección y ejercicios luego de cada clase también la clase hemos debió de video obviamente y solucionar los problemas más frecuentes en la descripción, así que si tienen un problema no duden en comentarlo para que así eh, cuando encuentre la solución lo anote en el, lo anote en la descripción los únicos requisitos que necesitamos es un editor de texto podría mostrar el, el, el pad que tiene en su sistema operativo pero yo les recomiendo su blind text que eh, pueden descargárselo gratuitamente ahora también está de pago. bueno eso es todo por eso es todo por este video, denle like suscríbanse denle like si les gustó suscríbanse si quieren ver más Desarrollo Web, subo videos cada domingo, hasta la próxima.